y compartimos pantalla. Tenga bolígrafo y un cuaderno, una hoja a mano para que si aparecen preguntas, si le vienen preguntas en su mente, usted las anote y al final de la presentación con gusto le vamos a estar respondiendo, ¿ok? Iniciamos con la presentación. Gracias a todos por su puntualidad. Bienvenidos a la presentación de Leyenda número uno. Leyenda número uno es un juego creado sobre la economía del regalo. Dando una vez, puede ser feliz toda la vida. Leyenda: somos una comunidad global que ya está en 32 países, llevando la oportunidad a las personas de poder capitalizarse de manera legal y transparente aplicando lo que es un sistema de economía colaborativa circular. Este tipo de economía o el crowdfunding o de regalos se viene desarrollando ya hace muchos años atrás prácticamente más de 12 años atrás en la era de la recesión en Estados Unidos, en la época de la recesión en Estados Unidos cuando las personas estaban a punto de perder su vivienda, estas personas trajeron una práctica de pueblo africano donde ellos se ayudaban en común para solventar sus necesidades, ayudar a la familia que más necesitaba. Estas personas traen esta práctica a Canadá, a Estados Unidos, que estaban a punto de perder su vivienda, sus propiedades, y empiezan a enviarse regalos de persona a persona. En esos tiempos no había la tecnología que existe ahora. Ya con el pasar del tiempo... Y el avance de la tecnología han surgido software, han surgido sistemas que han ayudado a que estos sistemas se puedan desarrollar de manera más práctica, de manera más inteligente. Y se ha venido dando a conocer a nivel global. Leyenda es uno de esos sistemas en donde aplicamos las dos leyes universales. La ley de dar para recibir y la ley de siembra y cosecha. Son leyes universales que se cumplen o oh, sí. Y el que más da, más recibe. ¿Ya? El que más siembra, más cosecha. Son leyes de la vida y se cumplen sí o oh, sí. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es que estamos reuniendo a personas conscientes de todo el mundo con la el mismo pensamiento que tenemos nosotros con la misma ideología, con las mismas necesidades, con el deseo de poder ayudar a otras personas para brindarles a todos la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel financiero de vida y ayudar así a sus seres queridos y familiares. Esto es lo que estamos haciendo en Leyenda, buscando personas con pensamientos afines. ¿ves? Porque aquí la ideología que aplicamos es Ubuntu, buscar el bienestar común de todos dentro de esta gran comunidad a nivel global. Y realmente lo estamos logrando. Estamos llevando esperanza a muchas familias alrededor del mundo. Uno de los puntos muy importantes que tienes que saber: que no hay una empresa, un director, institución o agente comerciante, una estructura comercial en general, no hay un tercero en leyenda. O sea, no captamos el dinero de nadie, entiéndase todo lo que vas a necesitar para unirte a leyenda eh, o una computadora o tu teléfono celular inteligente y haber descargado la aplicación de Telegram y haber creado un usuario no te preocupes no vas a tener que, que dar datos personales no vas a tener que crear un, un usuario para poder entrar a tu cuenta que si se te olvidó la contraseña nada de eso todo lo vas a hacer desde Telegram ¿ya? por esta razón Leyenda no podemos confundirlo con un sistema una plataforma de inversión. ¿Por qué? Porque no te ofrecemos un porcentaje por esos regalos que tú vas a dar. No te ofrecemos un interés compuesto. No es que ponga su dinero ahí y ya usted no tiene que hacer nada. No. Leyenda no es ese tipo de sistema en donde ya yo invité a mis dos y ya no tengo que hacer más nada. No. Si usted está buscando un sistema donde no tenga que invitar gente, leyenda no es para usted. ¿Sí? Primero, primeramente eso quiero aclarar. Tampoco somos un sistema Ponzi. Que esos sistemas Ponzi donde la persona que está de primero es la que recibe todos los beneficios, los que están abajo, están viéndose las agatas para ver si avanza. Leyenda no es un sistema así porque es economía colaborativa circular. ¿Por qué? Porque las personas que entran, independientemente en la posición que lleguen, primero, segundo, después... Usted llega a leyenda, forma su equipo. Cuando usted recibe sus regalos en leyenda, usted se coloca debajo de su estructura del linaje ascendente de las personas que vienen entrando nuevas para ayudarles a avanzar. Aquellos también reciban sus regalos. ¿Ve? Y esto elimina el temor de las personas de creer que porque entré de última leyenda ya no voy a tener resultados. Los resultados dependen de usted, de su esfuerzo, de usted hacia abajo. Y si usted arma su equipo y enseña a su equipo y su equipo aprende, leyenda, recompensa ¿ve? el trabajo individual, el esfuerzo individual. Y el trabajo en equipo hace que los resultados se multipliquen. Tampoco somos una red de mercadeo como tal, no es que va a tener que estar vendiendo productos, no es que va a tener que estar preocupándote porque perdiste tu cuenta, porque ya no invitaste a tus dos y ya pasó el tiempo y voy a vencer, se va a vencer mi cuenta. No, no, aquí usted no tiene que preocuparse por eso. Si usted entra en leyenda, se le hace difícil invitar a, la, a sus invitados, no pasa nada, ¿eh? simplemente es que no va a ir avanzando, pero usted no va a perder su cuenta, no. ¿Ya? No tiene, aquí no hay rango, aquí no es que nadie es más que nadie, no, aquí todos tenemos igualdad, todos podemos disfrutar de los beneficios que ofrece la comunidad, siempre y cuando cumplamos con cuatro reglas principales que las vamos a ver en las láminas siguientes. Leyenda es 100% por ciento legal. No infringimos ninguna ley. ¿Por qué? Porque regalar no está prohibido en ningún país del mundo. Dice Robert Kiyosaki que los millonarios no, hacen, no trabajan. ¿Por qué? Porque si usted trabaja, tiene que pagar impuestos. Y, y tienen toda la razón. Usted emprende un negocio, pone un negocio, y lo primero que le van a cobrar, y los primeros amigos que va a tener, son la, la, los lo, lo que son las la agencias del Estado que cobran los impuestos. Impuestos de municipio, impuestos de hacienda, impuestos de esto, impuesto del otro. Y todo lo que va a cobrar es impuestos. Por eso es que ellos dicen que no. ¿Ellos qué hacen? Ponen el dinero a trabajar. Y es lo que usted va a hacer aquí en Leyenda. A poner a su dinero a trabajar. Y no va a tener que declarar impuestos por eso. Porque son regalos. ¿Me explico? ¿Ve? Ahora. ¿Por qué Telegram? Telegram. En junio del 2022. Se anunció la marca de 700 millones de usuarios activos. Por mes. Y así se consolidó. En la quinta aplicación más descargada a nivel global. Ahí están las cifras. En esta fecha. De las descargas que hicieron en cada uno de esos países. O sea, demostrándonos a nosotros ahorita. Que con leyenda y telegram. Tenemos un mercado infinito. Para unir personas a leyenda. Y eso sin sumar a las personas que utilizan las otras aplicaciones? Imagínense. O sea, tenemos un mercado inmenso por esa parte. ¿Por qué Telegram? Porque Telegram tiene su propia billetera virtual que permite y hace que Leyenda sea un sistema automático para capitalizarte, para recibir y enviar tus regalos. ¿Por qué lo no digo? porque es automático porque usted no va a necesitar si no quiere de contactarse con la persona que le va a enviar el regalo y tampoco esa persona lo tiene que contactar a usted en estos días yo en un solo día recibí 80 dólares de regalo y a mí nadie me escribió nadie me dijo manuel tengo un regalo para ti nadie me dijo señor manuel por qué billetera le paso yo que me pasen todos los regalos por el cripto porque así tengo un mejor control de mi regalo Tengo una disciplina Para llegar Al tablero de diamante Que allá es que queremos llegar Ya Y yo me quedé así Wow, wow, wow O sea, tenemos el mejor bot diseñado Para capitalizarlo En automático, y yo le digo Es una manera de ahorro automático Pero no como lo de los bancos Que usted mete 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares Y cuando finaliza el año Recibe lo mismo y unos cuantos centavos más. Aquí usted va a ver ahora cómo va a transformar 10 dólares en 80 mil dólares. Sin riesgo. Sin riesgo. ¿Por qué Telegram? Porque es una aplicación anti-hacker. Es la más segura que hay. Como no captamos el dinero, su dinero no está en riesgo. Y lo comento acá, yo estaba promoviendo una billetera que recién salió de Ecuador. Y ya se supone que dice que no sé qué, que tuvieron problemas y ya se desaparecieron con el dinero de la persona. Y esa es la excusa siempre, echarle la culpa a otro. Nos hackearon. Con leyenda, usted no va a sufrir esos dolores de cabeza. Porque el dinero, ¿quién lo está moviendo? Cada miembro, cada persona que entra leyenda, es en la, en la que está haciendo que la rueda siga girando, esa rueda de abundancia y prosperidad que va a llegar a muchas familias alrededor del mundo. Y usted y yo tenemos esa misión. ¿Cómo? Compartiendo la oportunidad a más personas en todo el mundo. ¿Sabes por qué muchas personas se están uniendo? Eh, oh, en las últimas 24 horas creo que como 140 y algo de personas se unieron. Anterior a, esa, a, a ese día se unieron casi 200 personas. Imagínese usted. Porque el regalo se envía de persona a persona. No hay riesgo. La persona o puede utilizar billetera, transferencia o su cuenta bancaria. Pero, pero, últimamente estamos recomendando que utilicen el criptobot. ¿Por qué? Porque así usted va a tener el control de los regalos. Y va a poder avanzar a lo siguiente tablero y va a poder hacer su reciclaje y tiene un control que ese dinero está estipulado es para desarrollar leyenda después que ya usted eh, tenga adicional para poder pagar cualquier cuenta o hacer lo demás yo le recomiendo que saque el dinero cuando ya está en el tablero bronce porque ahí en el tablero bronce ya le van a quedar 300 dólares en mano pero mientras no se ponga. No entre pensando, ¿y hey, cómo voy a sacar dinero? Quiero sacarlo ya. No, déjelo ahí. Para que ese dinero se le vaya multiplicando. ¿Ya? imagínense Si la persona está en su país, usted puede utilizar transferencia bancaria. Si no está en su país, puede utilizar billetera virtual o utilice el criptobot, que es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el criptobot no tiene CPR que como tiene Binance. Que si usted no manda el código Son tres códigos que tiene que recibir Y si usted tiene el internet lento El código le llega tarde Y cuando va a poner el código Ya no funciona Y hasta le bloquea y le dice Tiene que esperar cuántas No sé cuántas horas Para poder volver a intentarlo En el CryptoBot sencillo Con tres botones que usted toque Listo, se envía el regalo Y usted lo confirma Sencillo Por eso es que estamos recomendando el CryptoBot Usted siempre va a tener el control absoluto de su dinero. Más nadie. ¿Ya? Ahora, ¿cómo te unes a leyenda? El acceso es exclusivo y únicamente mediante un enlace de invitación que te lo va a enviar la persona que te invitó. Ok, esta persona te envía el enlace. Tú te registras, el bot te va a indicar a quién debes enviar el regalo, el equivalente a 10 dólares en la moneda de tu país. Y cuando tu cuenta es activa, de igual manera el sistema te va a permitir crear un enlace de invitación como el que ves en pantalla. Recomendación, envíe el enlace completo que se vea al usuario para evitar errores, para evitar inconvenientes. De que como estamos invitando a muchas personas, agarramos el enlace de otra persona que no era y lo, lo invitamos con otro enlace a la otra persona. Y después que esa persona se registre y haga el envío del regalo. No hay vuelta atrás. Leyenda no elimina la cuenta de nadie. Ya sea que por error, ya sea que porque la persona entró y quiere salir, no quiere continuar en Leyenda, Leyenda no te elimina tu cuenta. Ahí vas a quedar y vas a llegar a recibir tu regalo, aunque, aunque tú digas que ya no vas a continuar, porque es la decisión suya. Pero así de ético es nuestro bot, nuestro sistema. ¿ves? No elimina a nadie. No, que fulano no está haciendo nada. ¿Por qué no lo elimina? No, el bot no lo va a hacer. Usted siga trabajando, invitando personas, porque al único que le va a hacer daño esa persona no haciendo nada es a ella. Pero a usted no le va a afectar. ¿Sí? Eso es lo que me gusta aquí en el bot. Nadie detiene a nadie. Ahora, un punto muy, muy importante. Que usted con el equivalente de 10 dólares en el país donde esté usted va a poder capitalizarse en dólares. Esto, esto es impresionante para cualquier persona de cualquier país donde la moneda no es el dólar. Ya no tiene que ir por ese sueño americano a irse para Estados Unidos, Canadá, pone en riesgo su, su, su, su vida. Muchas personas aquí en Panamá que cruzan la selva del Darién para llegar aquí a Panamá y luego irse para Estados Unidos o para otros países, ya no tiene necesidad de hacer eso. Hable con esa persona, dígale tenemos una oportunidad en esta comunidad de leyenda para capitalizarnos y recibir dinero regalo en dólares, ¿Ve? Es por eso que muchas personas de Centroamérica, Venezuela, Perú, eh, Argentina, Brasil, todos estos países están aprovechando porque porque están recibiendo regalos en dólares, ¿ve? Y usted no puede Dejar de pasar esta oportunidad. Claro que no. Ahora, siga prestando atención. Mire, ¿cómo se lleva el orden? ¿Quién lleva el registro? Mira, aquí el bot, nuestro bot inteligente, creado por cuatro rusos programadores que obtuvieron la experiencia de haber participado en otros sistemas, como le mencioné. Yo en lo personal conocía más de cuatro o cinco sistemas y llegué a crear el propio Y por eso lo certifico. Leyenda es el mejor bot creado para capitalizarnos de manera legal y transparente. No detiene a nadie. No hay candado. Aquí el único que no tiene resultado es porque no hace su labor y no cumple las cuatro reglas del sistema. ¿Ve? Pero por lo demás, si usted aprende, aplica lo aprendido y hace lo que tiene que hacer, usted va a ver los resultados. Estas personas, estos programadores, ¿qué hicieron? En la experiencia de haber adquirido ese conocimiento con los otros sistemas y ver las fallas que tenían esos otros sistemas, ¿qué hicieron? Mejoraron, eliminaron las fallas y, definitivamente, crearon el mejor bot amigable, sencillo, accesible, para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Aquí nadie tiene el control y dice, yo pongo a esta acá, yo pongo a esta acá, me va a beneficiar acá, me va a beneficiar acá. No. Como otros proyectos que están saliendo por ahí, que están llevando las cosas manualmente, y no entiendo cómo las personas, y a veces gente que están acá en Leyenda ya, se están yendo a esos sistemas que han aparecido así de repente, y que una persona, alguien, personas, están llevando el control para beneficiarse ellos. Aquí en Leyenda, Nadie te puede hackear tu cuenta, nadie lleva el control de la posición en los tableros. El algoritmo es el que se encarga de ir colocando a la persona conforme van entrando. Y está creado para que si usted cumple con sus compromisos, usted va a llegar a recibir los regalos. 10 dólares es lo que usted va a necesitar y la única vez que va a sacar de su bolsillo 10 dólares. En otros sistemas te estaban pidiendo 100. Yo estuve en proyectos donde había sacado hasta más de 300 dólares de mi bolsillo y no llega a recuperar. Quedaba trabajo. porque si fulano no invitaba y si mi gente no invitaba, todo el mundo quedaba trabado. Y, y muchos de ustedes conocen esos sistemas. Pero llegó leyenda. Leyenda no es más de lo mismo. En leyenda todos tenemos... La oportunidad de volver a soñar y ser felices. Dejar atrás esa mala experiencia que tuvimos en esos sistemas. ¿Ok? Echarle tierra a eso. Y tomar la nueva oportunidad que tenemos con Leyenda. ¿Por qué? Porque Leyenda funciona. ¿Ya? Solo debes de tener Telegram y haber creado tu usuario. Bien. Ahora, hay solo cuatro reglas y presta atención. Y dígaselo a la persona que invita, porque hoy en la tarde hubo una persona ahí reclamando que quería su regalo. Oiga, regalo, es regalo, no se puede pedir de vuelta. Usted debe enviar su regalo de corazón a quien corresponda, el bot te va a indicar. Usted no puede entrar y llegar y dar regalo, y por mala información, o por no haberse informado bien, después dice, no, yo quiero que me devuelvan mi regalo. No, porque usted no va a un cumpleaños... Llega, hola, amigo, feliz cumpleaños. Tenga, aquí está mi regalo. Eh, hey, se acabó la fiesta, chao, me voy. Eh, hey, dónde está el compañero? Venga, dame el regalo que te di, que me voy. Que la fiesta no me gustó, no me gustó la comida, no me gustó esto. Y así que no te doy el regalo. Nadie hace eso, ¿verdad? Entonces no entiendo por qué todavía hay gente que dice, ¿qué hago mi regalo? No entiendo. Pero usted especifíquese y aclárese a la persona cuando se lo invita. La segunda, invitar mínimo dos personas al inicio, pero los programadores nos han recomendado, invite a 14. ¿14 por qué? Porque son 14 lo que usted va a necesitar para avanzar a todos los tableros. Y el orden de las personas no va, o sea, puede cambiar, puede variar. No va a ser el mismo siempre. ¿Por qué? Porque puedes ver que hay personas que pueden ir más rápido que otras y van a avanzar mucho más rápido. Entonces, lo recomendable, invite primero dos y vaya avanzando, invitando a más conforme va pasando el tiempo. Para que usted asegure su avance a los siguientes tableros. ¿Ve? La regla tres. Los primeros regalos que usted recibe, úselo para avanzar al siguiente tablero no se autorrobe, porque eso sería autorrobarse. ¿Por qué? Porque si usted ya tiene en el tablero de, de arcoíris los 20 para pasar al tablero de papel y no lo hace, usted se está quitando la oportunidad de colocarse en, en un tablero de 20 para recibir 160. Y se estaría robando usted mismo. ¿Me explico? Entonces usted no deje de hacer su avance, al igual que el reciclaje, porque el reciclaje es el núcleo de leyenda es lo que permite que la, fue, la rueda siga girando. Que todos puedan recibir su regalo. ¿Por qué? Porque ya recibió en el tablero de arcoíris. Usted se coloca nuevamente abajo en otro tablero que va a ayudar a otra persona que está en su estructura ascendente. Para que reciba también sus cuatro regalos en arcoíris. Eso elimina el temor de creer que leyenda es una pirámide. No lo es. Somos un sistema de economía colaborativa circular. Así que usted no se autorrobe no haciendo su reciclaje, porque entonces el único que se afecta a usted, porque no va a volver a recibir otro regalo en arcoíris. Y entonces, ¿qué hace el sistema? Ah, usted no está. Bueno, el sistema cuando la otra persona que va a hacer reciclaje lo va a hacer y que es alguien de su línea, el sistema le dice, tu invitador no está en el tablero. ¿Desea continuar? Sí. Avanza. Y después me veo, oye, ya tú estás haciendo nuevamente la vuelta en el tablero de arco y sí, porque yo hice mi reciclaje. Ay, yo no lo hice. Ya me entienden. Bien. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. El trabajo en equipo es la clave, ¿ves? Para avanzar en leyenda. Ahora veamos cómo funciona y cómo convierte. 10 dólares en 80 mil. ¿ve? Deme un segundo. Presta atención porque viene el plato fuerte de la presentación. No se distraiga. Tome apunte y saque sus números, haga su matemática para que vea que la matemática no falla. Estos son los tableros de prosperidad y abundancia en leyenda. Donde usted inicia en el tablero de arcoíris. Donde usted va a enviar el regalo de 10 dólares. Primera regla, enviar su regalo de corazón. Segunda regla, invitar a dos personas que hagan lo mismo. Estas dos personas que usted invita van a enviar su regalo también y van a poder recibir, van a invitar a dos personas. Esas dos personas que ellos invitan, o sea, sus dos invitados son sus hijos. O, nieto, o sus hijos, o su primer nivel, como le quiera decir, y los invitados de ellos, los dos de cada uno, que son cuatro en total, son sus nietos, o son su segundo nivel, de allí salen los 40 dólares de regalo, 10 por 4, 40, sencillo verdad, ya, usted recupera, su 10 dólares que sacó del bolsillo tiene ahora los 20 dólares para pasar y avanzar al siguiente tablero. Y tiene los 10 dólares para hacer su reciclaje. ¿En qué tiempo puede lograr eso? Si usted hoy habla con sus amigos y ellos deciden entrar y ya de aquí a las 7 de la noche. Usted completó las 6 personas, los dos invitados suyos y sus invitados trajeron sus dos Ya usted recupera sus 10 dólares y deja trabajando los 30 dólares para que se siga multiplicando. Dígame si no es sencillo. Solo con 10 dólares. Ahora, pasamos al tablero de papel donde usted va a regalar 20 y va a recibir 160. Ahora, en este tablero y en todos los otros tableros, hasta llegar al tablero de diamante, usted siempre va a recibir 8 regalos del mismo valor que usted envía. Ahora, ¿de dónde salen los 8 regalos? Bien, presta atención. Usted trajo... Dos invitados. Esos dos invitados trajeron dos. Cada uno usted recibió su 40. Esos cuatro invitados de sus invitados. También van a querer recibir su regalo. ¿Qué van a hacer? Traer a dos personas. Cuatro por dos, ocho. Son ocho personas. Vienen siendo sus bisnietos. ¿ve? O su tercera línea. Ellos son los que van a enviar el regalo en el tablero de papel. Cuando hayan pasado del tablero de arcoíris. Y ve. Si multiplicamos 8 por 20, ¿cuánto es? 160. La matemática no falla. Sencillo, clarito, transparente. No hay trampa, no hay nada. Simplemente es cumplir la regla del juego. Ahora, usted toma 100 dólares para avanzar al siguiente tablero, que es el tablero bronce, y recicla 20 dólares. Aquí le van a quedar en mano ¿cuánto? 40 dólares. Ya, ese dinero usted sí lo puede disponer para pagar la luz el agua lo que usted quiera pagar al igual que los 10 dólares que le quedan, o si usted lo quiere agarrar para abrir una cuenta nueva es decisión suya para ayudar a alguien es decisión suya pero tiene que ser disciplinado con los regalos que va a utilizar para avanzar a los siguientes tableros en el tablero bronce envía 100 de regalo y cuánto recibe 8 regalos del mismo valor. Serían 800. Avanza con 400 dólares al siguiente tablero y hace su reciclaje de 100. Aquí le quedan en mano 100, 300 dólares. Ahí le digo, ya esos 300 dólares pueden utilizarlo para pagar, no sé, la hipoteca de la casa, el préstamo, no lo sé. Pero ya ahí sí ya corresponde y puede tomar ese restante para Alguna necesidad que tenga. Pero se ha disciplinado con los regalos que necesita usar para avanzar al siguiente tablero. En el tablero de plata, regalas 400 y recibes 3,200. Avanza con 1,600 dólares y recibe, perdón, reciclas 400 dólares. Ahora, la pregunta que se puede estar haciendo ahí: ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo lo puedo lograr? Ustedes, decide porque mientras más rápido usted invite personas, más rápido usted puede avanzar. Pero le puedo decir, Leyenda tiene ya casi nueve meses. ¿Ya? En nueve meses que tenemos de estar desarrollando Leyenda, yo tengo cinco meses. Ya tenemos personas en el tablero dorado recibiendo regalos de $1,600 dólares. Es más, por ahí pasé un, un video del testimonio de nuestro amigo de Brasil, de habla portuguesa. Que solo tienen dos semanas. Y hay personas que ya han recibido más de mil dólares en regalo. Porque están trabajando en equipo. Porque están siguiendo las reglas del juego. ¿Ves? En este tablero dorado usted va a recibir 12,800 dólares. Avanza con 6,400 y recicla 1,600 dólares. En el tablero platino... Envía 6,400 y recibe 51,200 dólares. ¿Verdad que eso puede mejorar la economía de cualquier persona en cualquier país del mundo? Y toma 10,000 dólares de esos 51,200 para pasar al tablero diamante y recicla 6,400. Y en el tablero diamante usted envía 10,000 para recibir 80,000. No hay más avance. Pero usted puede reciclar cuantas veces quiera cada tablero, repetirlo cuantas veces quiera. Ya yo llevo el tablero de arcoíris repetido creo que son ocho, nueve 9 veces, nueve 9 veces, 9 veces ya. Esto es real. ¿Eh? Usted decide cuánto quiere llegar a recibir. Veamos la distribución de los regalos. Mire esta maravilla. La matemática no falla. Usted solo saca 10 dólares de su bolsillo. Y conforme va avanzando en cada tablero y recibiendo su regalo, usted va haciendo su envío al siguiente tablero y hace su reciclaje. En total, habiendo completado los siete regalos, usted estaría enviando 18.530 dólares y recibiría en regalo 148.200 dólares. Hace sus avances, que serían 18.500 y sus... Reciclaje en total serían 18,530 dólares que volver a cumplir con el envío de su regalo en cada tablero nuevamente. El beneficio total recibido habiendo enviado y recibido los regalos en los siete tableros es de 111,150 dólares, más de mil dólares. ¿ves? Y eso poniéndolo que repite un, el tablero una vez cada uno. Imagínese, 11,150 dólares, ¿valdrá el esfuerzo? Voy a hacer la pregunta, no me la responda. Si usted está aquí por primera vez, ¿sacaría los 10 dólares de su bolsillo para entrar en Leyenda hoy mismo? Entonces, si usted la respuesta fue sí, vaya y contacta a la persona que lo invitó y dígale, entro en Leyenda. No entender todo, pero ya vi que sí, mi dinero puede trabajar para mí. Y quiero que el dinero, mi dinero, trabaje para mí. Mire, y ahí está viendo que están llegando regalos. Mientras estamos dando la presentación, a cada minuto, a cada instante, hay personas recibiendo regalos en la leyenda. Has podido ver la manera sencilla, práctica y accesible para hacer que el dinero trabaje para ti. Y todo esto lo puedes lograr con solo 10 dólares. Con pequeñas acciones puede lograr lo imposible. Ahora veamos cómo trabaja el algoritmo. ¿Cómo es que yo recibo mi, mis 40 regalos? A ver, explíqueme bien. Usted entra, todos entramos en la posición de donante cuando entramos a leyenda y enviamos el regalo a una persona que está en la posición de leyenda. Que previamente esa persona tuvo que haber invitado a sus dos, al guía 1 y al guía 2, para que aparecieran los donantes. Cuando usted envía su regalo, entonces, usted invita a su dos, usted también ya cumple el requisito de poder llegar al tablero de le a la leyenda, a la posición de leyenda. Y así, sus guías empiezan a invitar y viene el primer donante del guía uno y envía su regalo. El segundo donante envía su regalo. ¿Y ahí qué pasa? Ya usted toma esos 20 dólares para pasar al segundo tablero, que es el tablero de papel. Cumpliendo la tercera regla del juego, ya envió su regalo, ya compartió con dos amigos, unió en, el, en leyenda y empieza a recibir su regalo. Y ahora toma los 20 dólares primero que recibió el regalo para pasar al tablero de papel y sigue recibiendo los regalos de los otros donantes. Toma ahora los 10 dólares para hacer su reciclaje y le quedan en mano ya los 10 dólares que usted sacó de su bolsillo. ¿En qué tiempo le puede pasar eso? Usted decide. Mientras más rápido habla la persona, más rápido usted va a recibir sus 40 dólares de regalo y recupera sus 10 dólares. ¿Quién no va a querer poner su dinero a trabajar? De, con esta sencilla manera. Usted puede poner un negocio, un emprendimiento, cualquier negocio, y con 10 dólares está difícil que usted pueda iniciar un proyecto. Y aparte, tiene que trabajar más de 8 horas Estar ahí pendiente, trabajar, comprar la, lo, lo que es lo, la material de insumo. Pongamos que ponga un negocio venta de hot dogs. Y no digo que sea malo, sino que imagínese. Usted aquí tiene la oportunidad con 10 dólares de emprender y de poder capitalizarse de manera legal y transparente. Ahora pasa al tablero de papel y veamos qué ocurre en este tablero. Cómo trabaja el algoritmo. Con 20 dólares va a recibir 160. Igual, aquí va a haber una persona en leyenda, dos guías, cuatro constructores y ocho donantes. Como puede ver aquí, ya son ocho, ocho personas las que le van a regalar a la persona que está en leyenda. ¿Cómo van llegando a las posiciones? Conforme van avanzando y recibiendo su regalo en el tablero arcoíris. Cuando la persona recibe su regalo en el tablero arcoíris, recibe el guía, pasa acá a leyenda y él, él va a enviar el regalo a la leyenda que le corresponde. Luego los constructores igual van a pasar el regalo a la leyenda que le corresponde ni el guía aún ni el guía ni los constructores envían el regalo a la leyenda aquí sino que ellos envían el regalo a otra persona que está en la posición de leyenda donde ellos eran los donantes. Ahora cuando llegan los donantes aquí ya entonces sí empiezan a enviar el regalo a la leyenda aquí por eso que usted recibe entonces el regalo de quién de sus bisnietos. No de los que usted invitó. Sino de los bisnietos. Y empiezan a llegar los regalos. De la tercera línea. Que forma parte de su estructura. Completando los cinco regalos. Ya usted tiene los 100 dólares. ¿Para qué? Para su avance. Hace su avance al tablero bronce. Donde envía 100 y va a recibir 800. Y aquí sigue recibiendo sus otros tres regalos. Ahora hace su reciclaje de 20 y le quedan 40 dólares en mano, sencillo, usted decide, ¿ve? avanza con 100, recicla 20 y deja que su dinero siga trabajando para usted y se repite la misma dinámica en el tablero de bronce, en el tablero de papel, el mismo linaje le va siguiendo, el orden puede variar, puede cambiar, sí, porque como decimos, aquí usted entra voluntariamente pero si usted es disciplinado y cumple la regla del juego, usted va a poder tener los resultados en el menor tiempo posible. Mientras más rápido invite personas, más rápido va a avanzar. Ahora, hemos hablado de que Leyenda es un sistema automático y lo que lo hace automático es, nuestro, es el Cryptobot, que es la billetera del mismo Telegram. ¿Podemos utilizar otra billetera? Sí, pero recomendación: la misma billetera del Cryptobot. Es más sencilla, es más práctica para utilizar. Usted simplemente la, la activa, no tiene que ni descargar ni una otra aplicación, nada. Ahí nada más va la, al enlace del Cryptobot y lo lleva directamente y usted activa su cuenta. Y ya, sencillo, ya, para recargar, para enviar dinero, eh, sus USDT del Cryptobot. Recargarlo, enviar a otra persona que está leyendo el regalo para que no le cobre comisión. Todo eso hay tutoriales y usted lo va a aprender. No se preocupe. Esto no lo va a aprender de una vez. O si no puede utilizar los medios que hay para recibir y enviar su regalo. Ya sea, si usted está en su, en su, en, en su país, puede usar los bancos locales si las personas están en el mismo país. Claro. Si no... Wester, Junior, MoneyGram, Clear, TN, Sinly, Coinbase, Binance. Nosotros estamos dando entrenamiento de cómo crear las billeteras para los que no saben todavía y no han tenido la oportunidad para crear su billetera. Así que por esa parte no se preocupe. Lo importante es que usted tome acción y entre a Leyenda. La persona que lo está eh, invitando le va a guiar y le va a decir cuáles son los pasos a seguir si usted en tal caso no tenga una billetera. Por esa parte, no se preocupe. Veamos un plan de acción. Como mencioné, los programadores nos han indicado que invitemos a 14 personas con nuestro propio enlace. Porque aparte de que esas 14 personas son las que forman la estructura o que forman nuestro equipo en el tablero de papel. Veamos, dos guías, cuatro conductores y ocho donantes. Hacen el total de 14 personas. Entonces, si usted tiene esas personas. Ya. aseguradas Eso le va a permitir a usted avanzar. Algunos se pueda quedar, sí, pero qué. al tener usted más de 14 o las 14 personas, usted garantiza que usted pueda avanzar a su siguiente tablero sin problema. ¿Ve? Si alguien se queda, no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque ya usted tiene las personas suficientes para seguir avanzando. Si pongamos que usted la primera semana invitó a sus dos. Y esos dos invitados van a traer sus dos en la segunda semana. Esos dos, esos cuatro invitados de sus dos invitados la tercera semana, ya usted tendría en tres semanas 14 personas, que es lo que necesita para avanzar y poder recibir su regalo en el tablero de arcoíris y en el tablero de papel, haciendo un total de 200 dólares. ¿Quién decide? Usted lo decide. Ven. Ahora. Puntos importantes para recordar. Primero, cuando usted entra leyenda y se va a activar, tenga su regalo a mano. Porque el sistema le permite hacer el regalo en 24 horas. Si usted lo recargó su billetera de, de CryptoBook, automáticamente usted hace su regalo y usted mismo se confirma. Que es la recomendación que estamos dando. Si no, entonces usted se contacta con la leyenda para solicitarle por qué medio va a recibir el regalo inmediatamente esa persona lo va a contactar pero evitarse el rollo cuando la persona está en otro país que usted ve que pasaron seis, ocho horas y no responde usted despreocúpese recargue su criptobot y haga el envío de su regalo rápido cada persona y todos los que estamos en leyenda tenemos que aprender a usar el criptobot a reclamar nuestro regalo en, la misma, en el mismo bot de leyenda porque si no lo reclama el sistema te da siete días para reclamarlo. Si no lo reclamas en esos siete días. El, el bot de leyenda pasa eso a una fundación rusa. Cuando usted reclama su regalo. Él va directamente a su criptobot. Y allá en su billetera usted puede ver el saldo. Ya todos esos tutoriales están en YouTube. Están aquí en el canal. Que usted los puede ver. Al recibir... Su, al activar su cuenta ya usted puede empezar a invitar a todo el que quiera con su propio enlace Porque ya puede crear su propio enlace Y al recibir los cuatro regalos en y los ocho en cualquiera de los otros tableros El sistema automáticamente, enviando usted su último regalo Automáticamente le activa para que usted pueda volver a activar otro tablero del mismo donde acaba de salir Que es el reciclaje, que es el que he mencionado Que si usted no lo hace usted se estaría auto robando autorrobando ¿Ve? Debe de hacerlo Bien. Ahora Todos los tableros ahorita mismo están bloqueados O sea, no hay candado para leyenda Para el que quiera entrar en leyenda Que ya ha visto que es un sistema Seguro, confiable Y que puedo poner mi dinero a trabajar Permite que las personas pudientes Que tienen la capacidad para entrar En tres tableros a la vez Puedan activar esos tres tableros ¿Y eso a quién beneficia? A toda su estructura A todo su linaje tanto el linaje ascendente como el descendente. Y tenemos que entender que esto es beneficio para todos. No es que me están pisando, que me están pasando, que me están comiendo mi regalo, porque yo era el que tenía que estar allá. No, si usted no tiene y no puede pasar a esos tableros, no se preocupe. Si una persona llegó y se avanzó primero que usted, porque tiene la facilidad de hacer eso, eso después le va a beneficiar a usted porque esta persona, ella tiene que hacer su reciclaje. ¿Y en qué tablero van a caer? En los, en, puede caer en su tablero, en tablero de alguna persona de su linaje, que le va a ayudar a usted a recibir su regalo mucho más rápido. Así que veamos esto, que ha sido la mejor decisión que han podido tomar los programadores. Porque está permitiendo equidad. Que la riqueza que está en el mundo sea mejor distribuida. Y que usted... Solamente con 10 dólares tiene la misma oportunidad de llegar a pasar a esos tableros por la ayuda de esas personas que han venido y se han activado en cuatro tableros a la vez. Porque usted va a llegar a recibir beneficios. El algoritmo no detiene a nadie, siempre y cuando cumplamos las cuatro reglas principales del juego. La ideología de leyenda es, yo soy porque nosotros somos, que es Ubuntu que es la práctica de los pueblos africanos de tener las cosas en común, de preocuparme por el bienestar de los demás. Leyenda es el bot a nivel global, el primer bot automático para capitalizarnos y que va a formar los futuros millonarios de aquí a un par de años, O cuidado que antes. Y si usted quiere verme beneficiado, Tome acción hoy. Bienvenido al emocionante viaje de prosperidad y abundancia, donde todos podemos volver a soñar y ser felices. Yo no sé cuál es su sueño: tener su casa, irse de viaje, boda de oro, boda de plata, luna de miel, lo que usted quiera, ir y llevar a sus hijos porque le prometió un viaje a Disney, no lo sé, o asegurar la educación de sus hijos en las mejores universidades, en los mejores colegios. Comprarse un vehículo, inyectarle capital a su negocio o asegurar su jubilación privada. Porque la jubilación que tiene ahorita mismo no alcanza por la inflación. Usted necesita un ingreso, una jubilación que vaya acorde al aumento del costo de la vida. Y eso se lo puede ofrecer leyenda solo con 10 dólares si usted toma acción hoy. Al igual que cualquier persona que quiera garantizar seguridad económica, alimenticia, de salud para toda su familia, Leyenda es la mejor opción. Yo vi a Leyenda como la oportunidad para dejar un legado de abundancia y prosperidad para mis futuras generaciones. Por eso lo declaro y lo digo. De mi familia, de mi generación en adelante, se acaba la miseria, la pobreza y la escasez. Gracias a Dios, gracias a Leyenda. Gracias a esta hermosa comunidad que estamos aplicando la ley de dar para recibir. Esta es la presentación que queríamos darle, compartirle en esta tarde. Aquella persona que lo está viendo a través de YouTube o a través de cualquier video, llame a la persona que lo invitó y déle un buen sí. Si ya usted tiene los 10 dólares en mano, no deje pasar la oportunidad porque recuerde que las oportunidades no se pierden. Otra persona las aprovecha Bendiciones a todos Y ahora queda la sala abierta Para las preguntas Principalmente a las personas nuevas que están en sala Que todavía no han entrado en leyenda Pero que ya hoy yo creo que con esta presentación Van a tomar acción Y van a decidir entrar en leyenda Así que dejamos la sala Lista para las preguntas Bienvenidos todos Si alguien tiene preguntas Bienvenida Rumina Hola, buenas tardes. Si alguien tiene preguntas, puede levantar su mano. Recuerden, las personas que están por primera vez, si tienen preguntas, pueden levantar su mano. Si ya usted decidió, ver, voy para Leyenda, voy a entrarme, contáctese de inmediato con la persona que lo invitó, dígale que le pase el enlace de invitación, porque usted va, para, va a entrar en Leyenda. ¿No hay preguntas? Bueno, al parecer está, no hay... Manuel, preguntas. gracias por, por la presentación. A ti, Romina, gracias. Aquí estamos, activados y en acción, haciendo que las cosas pasen. Bueno, no veo manos levantadas, quiere decir que la gente entendió. Si usted está aquí y ya ha tomado la decisión de entrar en leyenda, no pierda, no pierda tiempo. Vaya, hable con la persona que lo invitó y haga su activación. A ver. Vale, no, no veo manitos levantadas, parece que está todo claro. Bueno, recuerden que tenemos el stream de la noche, siempre a la misma hora, 23 horas Argentina, 21, Panamá, Ecuador, Perú, ¿vale? Eh, miren siempre las plaquitas que compartimos, y, y bueno, está bueno que, que pregunten, chicos. Ahí tenemos a Yolanda que está levantando la mano, te pasamos palabra Yolanda. Puedes activar el micrófono en el centro, donde le diste al muñequito ahora, ahora, amor. Buenas, eh, yo me voy a poner el peor de los casos y si no consigues invitar a nadie, ¿qué pasa? ¿Te hacen el regalo de los 40 euros o lo pierdes? Bien, como expliqué antes en la presentación, leyenda... Es tan ético que no elimina a nadie de su cuenta después que ya hayas activado. Que usted no haya podido invitar o no tenga a su prospecto, no haya podido traer sus dos invitados, no pasa nada. Usted se puede tomar el tiempo que usted quiera para traer a sus invitados. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Que se una siempre a estos streams para que usted pueda aprender, para que pueda conocer más del proyecto y usted así pueda hacer la presentación de nuestro sistema. Eh, usted ya está dentro de leyenda. Uh, ayer, ayer por la noche. Ajá, y, o sea, que tiene un día de estar en Leyenda. Sí, me estoy y usted, cree ahora se, ¿Y usted cree que se le va a hacer difícil conseguir personas que quieran generar ingresos extra? Yo diría que no. ¿Hacen stream todas las noches? ¿O... Todos los días, en dos horarios. A esta hora, ¿en qué país usted está? En España. Ah, bienvenida. Eh, tenemos el horario para ustedes indicado, es este horario. Okay. A las nueve de la noche allá en España, 2 de la tarde acá en Panamá, donde me encuentro yo. Bien, entonces, ¿usted qué va a hacer? Al principio, utilizar el material que compartimos, videos, eh, eh, no sé eh, con quién usted, en con qué línea usted está. ¿O uh, ¿quién ahora le no me acuerdo. Ok, bien, no averígüese bien con qué línea usted está. ¿Por qué? Porque hay equipos que están ofreciendo materiales para que usted pueda utilizar y compartir por redes sociales. Igual manera, en el grupo, ya usted está integrada en el grupo, en el chat general de leyenda, de hispano, en el español. Allí vale. compartimos videos, ahí compartimos testimonio para que usted lo pueda utilizar, Subirlo a su estado, subirlo compartirlo con las personas que usted quiere invitar a leyenda. Y como usted todavía está... Empezando, usted los invita a estos streams para que las personas puedan tomar acción. ¿Ok? Eso. Eso se llama apalancamiento. Apalancarlos también de las presentaciones y de los líderes y del equipo que ya tiene resultados para poder captar personas al proyecto. Bienvenida y ha tomado la mejor decisión. Y manténgase positiva, activada y en acción, que usted va a ver los resultados. Ok. De acuerdo, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? No. Bienvenida. Así que puede estar tranquila, o sea, en mayor de los casos que usted demore en traer, en traer sus invitado no le va a pasar nada, usted no va a perder sus 10 dólares, su cuenta no va a ser eliminada porque Leyenda no elimina a nadie después que ya haya enviado su regalo y se haya activado. Y aunque la persona no quiera continuar, hay personas que que no decidieron no continuar, pero está ahí su cuenta. Y vienen las personas que lo invitaron, siguen trabajando y lo llegan a llamar para darle regalo. Y entonces dice, ajo, esto verdad funciona. Entonces se activa. Pero que ese no sea su caso. ¿Me explico? Sí, vamos sí. a trabajar, vamos a activarnos, vamos a aprender para... Eh, llegar a este, porque yo sé que usted no usted no va a querer llegar al tablero de papel ni al tablero bronce, nada más. Usted quiere el, el de diamante, ¿verdad? Claro. <risa> bueno, como todo, entonces, bien. como todo. Así que, bienvenida, y aquí estamos para apoyarle y servirle. Vale, gracias. A la orden. Bien, Mira, vamos. Ahí. Como uh, dijiste, la palabra clave, ¿no? O sea que acá estamos todos para, para el mismo lado, ¿no? Tengamos que tener en cuenta eso estamos remando todo para llegar a los tableros más altos, porque no es lo mismo recibir 40 dólares, 160, que empezar a recibir 3.200, ¿se entiende? Todo claro. obviamente... Obvi Bien, pero lo bueno es que tenemos que tener y ser conscientes de que los primeros regalos como estrategia, como explicó recién Manuel, que recibamos son los primeros que vamos a tener que regalar al siguiente tablero para posicionarnos. Eso que es lo que vamos a conseguir, que vayamos más rápido hacia los más altos. Por lo tanto, si todos vamos haciendo exactamente lo mismo, como en sí nos vamos como empujando los unos a los otros, vale incluso las personitas que todavía no están trayendo sus invitados, pues son nuevos, no pasa nada, vale no es que no vayan a invitar, es que van a poder llegar al, incluso al tablero de leyenda a recibir sin haber traído aún los invitados, si tienen un equipo fuerte ¿no? que viene ahí avanzando y comprometido, entrando a personas. Por eso no nos quedamos con invitar a dos personas, de hecho eh, este sistema está hecho para invitar a todo el mundo, para que todos tengamos la misma oportunidad, acá tenemos que salir del sistema, de lo que nos acostumbraron a hacer, ¿no? de tener que estar esclavos de pagar deudas de pagar intereses, de pagar impuestos de pagar por todo ¿vale? entonces la idea es esa es que todos eh, avancemos nos reciclemos porque el reciclaje es otra cosa importante es que volvemos a entrar en el ciclo hacerlo de nuevo o sea, estando en leyenda terminando de recibir volvemos a estar abajo en donantes regalando, empujando a la gente que entra nueva, ¿se entiende? es una rueda gigante lo que estamos haciendo acá Vale, creando y, y bueno, nada, bienvenidos a todos los nuevos y a darle, a darle porque esto es más liviano que estar trabajando para otro y llenarle los bolsillos a otro, esto lo haces por vos y para vos, para tu familia y es mejor que ir a un banco a pedir prestado y tener que devolver cuatro o cinco veces más lo que te está pidiendo, lo que te está prestando, perdón. Vale, entonces, eh, vamos a hacer ¿no? a pensar esas cosas que, que realmente nos pasan en el día a día y pongámosle atención a lo que tenemos en nuestras manos, que es un sistema de economía colaborativa en donde todos, de manera igualitaria y equitativa y circular, vamos avanzando hacia el mismo objetivo que es capitalizarnos para cumplir nuestros sueños ¿vale? y, y dejar el sistema de lado, ¿vale? de eso se trata. Así que nada, bienvenidos a todos, y bueno, si no hay más preguntas, nos vamos y volvemos a, a la tarde, a la tarde-noche, ¿vale? Bien, en la tarde, en la noche, voy a tener una sorpresa. Así que, pero para los invitados, así que traiga a su invitado, voy a tener una sorpresa. Así que, bendiciones a todos, bendiciones, nos vemos en la presentación de la noche.